Si no darías tus datos sin estar seguro, ¿por qué en Internet sí? El phishing consiste en conseguir información confidencial como contraseñas o información bancaria, haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza para engañar al usuario. Normalmente el usuario recibe un correo en el que se le solicitan actualizar sus datos. Al hacerlo, el delincuente se queda con ellos y los puede utilizar para su beneficio. Mediante este método pueden hacer transacciones bancarias al usuario sin que éste se dé cuenta. Las víctimas de phishing sufren graves consecuencias. Fue horrible, una experiencia horrorosa. Normalmente uso mi correo para el trabajo, así que me fié del mensaje. Al día siguiente descubrí 15.000 euros menos en el banco. Humillación, odio, impotencia. Tuve que decir adiós a mis planes de comprar una casa. Todo por fiarme de un correo de internet. No seas víctima, sé inteligente.